Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y si marchamos a hacer una cursa hasta la Peña montañesa? Podríamos decir termita de espuma. Pues eso lo haremos. Imos de cursa hasta ese puesto. Sí, sí, que dicen que en esa Espuma pasan cosas raritas de todo. Pero nosotros no somos de algunos escagarroteados, ¿eh? Imos a escarazói. Sí, ¿quién Somos nosotros, Toy. Ah, vale, vale. Ahora voy. Te esperamos. Venga, ímos. ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Cal tener valura te arrimase a este puesto. ¿Qué vosotros? Somos los guardiáns de secretos la espluga. Marchad en set a tiempo de salvajes. No sabéis a lo que tos con caras. ¡Vai! a nosotros no nos de cosa. Entremos dentro, aville qué hay. Me trovo mal, me probé el crevatín. Claro, te habrás faltado de torta cumple. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¿Avíe si tendrán razón esos muchachos de aquí fuera? Ya puedes contar, de seguro que todo tiene una explicación racional. Fax siempre ha estado un mínimo un fin. Le habrá pasado de leer tantos temas. Sí, pero tenemos que ver cómo salir de aquí. Seamos nos por la nos Pero aquí se siente mover el aire. ¿no? A ver si me da una miquita en la cara. Que veo con un sudor. No tienes mica buena cara, ¿no? Uf, pero la otra vez, sí. Qué son estas? Me quiero ir a casa. Ya todos le bendito. No saldré vivos de aquí. Qué mal pinta esto. No podemos quedarnos plantados. Tenemos que, ¡Ah! que, Vete a, casa, a casa. No te apures, todo saldrá bien. Ya verás. Hola Zoe. Oh. Va todo como esperabas. Sí. <risa> un mes que se torna monstruo y ya tendré la colección completa. ¿Qué? ¿No sabías que iba a pasar esto? Claro. oye, en mi cumpleaños y me tendré que fue un regalo. ¿Qué me Que sea si la mía colección de monstruos. No. ¡Va! Ya se vio el abierto. Ayer no me afectó hecho vico miedo. ¡A nosotros ¡Tampo! tampoco! Imos de casa, va. Sí, sí, marchad. Marchad bien tranquilos, que ya te os engajaré. <risa>